Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear automáticamente parcelas rectangulares o circulares para un muestreo. Por ejemplo, aquí tenemos una cuenca que es mi área de estudio y yo deseo crear múltiples parcelas automáticamente, sean circulares o rectangulares. Esto lo podría hacer de una forma estratificada o de forma aleatoria. Lo más complicado es construir parcelas rectangulares y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma usando Model Builder. Entonces me voy en la, en la barra de herramientas y selecciono Model Builder. En el modelador lo voy a colocar acá. Y también vamos a abrir la caja de herramientas de ArcToolbox. Primero vamos a hacer un muestreo aleatorio. Entonces nos vamos donde dice Data Management Tools de ArcToolbox. Luego bajamos donde dice Sampling. Y vamos a seleccionar la herramienta que dice Create Random Point la seleccionamos y la arrastramos en model builder, ahora podemos fijarnos que aquí mi área de estudio es este polígono de la cuenca, vamos a usarlo a aquel, entonces en create random point hago doble clic, eh, output location dejo la geodata base por defecto o alguna ubicación de su preferencia y en Output Point, Feature Class, asigno un nombre. En este caso voy a colocarle puntos A, ah, de puntos aleatorios. Acá donde dice Constraining Feature Class, voy a seleccionar Cuenca, porque quiero que me haga a partir de esa cuenca. Donde dice Number of Points, el número de puntos. En este caso, suponiendo que deseo hacer unas 15 parcelas, entonces selecciono 15. Acá también hay un valor interesante que es mínimo a distance es decir si bien van a ser aleatorios pero yo no quiero que estén a una distancia mínima de por ejemplo 20 metros no quiero que estén a esa distancia como mínimo le damos ok y ya nos crea los puntos aleatorios le podemos poner clic aquí donde dice ejecutar run ahora el siguiente paso hemos creado una capa de puntos aleatorios pueden verla clic derecho a tu display lo que vamos a hacer es calcular sus coordenadas X y Y. Nos vamos en ArcToolbox, Toolbox, en Data Management Tools, vamos donde dice Features y seleccionamos la herramienta Add XY Coordinates. La arrastramos. Y vamos a agregarle a puntos aleatorios, doble clic, Input Feature puntos aleatorios, ok, entonces le estamos agregando las coordenadas x y y, le damos a ejecutar, clic derecho a tu display, agrego a la tabla de contenidos la capa, clic derecho, open attribute of tables, tenemos aquí la capa con los puntos x y y ¿y por qué creo esto? porque a estos voy a darles dimensiones exactas de las parcelas rectangulares, entonces necesitamos crear dos campos, uno para X y otro para Y, entonces nos vamos nuevamente en ArcToolbox, en Data Management Tools, vamos a buscar donde dice Fields, y vamos a agregar un campo, sería Add Fields, Add Fields, doble clic, Input Tables, sería .2, Field Name, voy a seleccionar en este caso X. Que es para el campo X en Field Type selecciono tipo doble. Ok, ahora nuevamente agrego la misma herramienta: Add Field, Input Table serían puntos 3, puntos aleatorios 3. Field Name sería Y, Field Type doble. Y le damos OK. Podemos ejecutar hasta aquí el proceso. Add to Display. Open Attribute Table. Tenemos los campos X y Y que han sido agregados. Y, y ahora, ¿por qué hago esto? Por ejemplo, si yo deseo crear una parcela de 100 por 50, yo aquí le voy a sumar al campo X, a este punto X, le voy a sumar en el eje X 100 que sería el horizontal y en el eje y 50 entonces de esta forma podría conseguir una parcela de 100 por 50 entonces hacemos lo siguiente igualmente en art toolbox vamos donde dice en field mismo calculate field selecciono y voy a calcular el campo x por ejemplo doble clic input table sería puntos 4 Fill name sería el punto X Y en expression hago clic en la calculadora Y sería el punto X Point X Más Espacio 100 Aquí también debo recalcar Si le pongo más 100 Ganaría 100 metros al este Si le pongo menos 100 Sería que va hacia el oeste Esto ya depende de cómo ustedes Deseen aplicar esta ecuación. Le damos OK. OK. Y nuevamente vamos a agregar la herramienta Calculate Field. En input table serían en este caso ya punto .5. Field name, en este caso ya sería Y. Expression de la misma manera sería el punto Y, point in Y. En este caso, más, si quiero que se vaya al norte. O menos, si quiero que se vaya al sur. Entonces, en este caso le pondría más 50. Ok. Ok. Seguimos. Ahora vamos a buscar otra herramienta. Nos vamos en Arc Toolbox y regresamos donde dice Features. En Data Management Tools le dice Features. Y vamos a usar la herramienta que está al final, X to Line. La arrastramos. Abrimos, Input Table, vamos a seleccionar, en este caso sería punto 6, puntos aleatorios 6. Y acá donde dice donde empieza X y dónde empieza Y, Start X en Start Y. Entonces vamos a seleccionar, en este caso, Point X y Point Y. ¿Qué es lo que vamos a construir con Esto va a ser una línea diagonal entre los puntos de inicio de X y de Y. Ahora en End vamos a seleccionar X y en End Y vamos a seleccionar Y y le damos aceptar, ok. Podemos ejecutar el modelo, elimino los puntos, desactivo Add to Field y vemos que al momento tenemos una línea diagonal. Ahora vamos nuevamente en Art Toolbox y vamos a usar la herramienta aquí que dice Minimum Bounding Geometry. Eliminamos la vista a tu display. Hacemos doble clic donde dice Minimum Bounding Geometry. En Input Features vamos a seleccionar, en este caso, puntos XY to Line. Ahora, donde dice Geometry Type, vamos a seleccionar Envelope. Donde dice Group Option Lista y en Group Field vamos a seleccionar X y Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Me genera un rectángulo que cubre la extensión de X y Y de la línea. Le damos clic en OK, clic derecho a tu display. Ejecutamos primero y, como pueden chequear, aquí ya tengo mis parcelas rectangulares. Si le pongo validar nuevamente, ejecuto el proceso, podemos ver que me genera las parcelas en otra ubicación. Y así puedo repetir las veces que quiera. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que nosotros podemos cambiar directamente donde dice Calculate Fill, suponiendo que en este caso para X está más 100 metros. No, yo deseo que sea a 200 metros. Una parcela de 200 y en Y sería una parcela de 200 por, por decir, 80. Le decimos OK. Validamos nuevamente el proceso. Y damos clic en Ejecutar. Y aquí podemos personalizarlo por completo. En antes pusimos una distancia mínima de 20 metros. Entonces vamos a la herramienta inicial, por decir, donde dice Create Random Points. una Vamos a colocar una distancia mínima. 75 metros y vamos a bajar el número de parcelas, en este caso le vamos a poner 10 parcelas, le damos ok, podemos hacer otra modificación como en el tamaño, nuevamente en Calculate Field, quiero parcelas no tan grandes sino de 100, de 100 por 50, le damos nuevamente en Y, Por 50 le damos ok validamos el modelo lo ejecutamos nuevamente entonces aquí podemos chequear que tengo mis parcelas rectangulares de forma aleatoria si hacemos zoom para validar el tamaño por ejemplo en una parcela uso la regla y vemos que mide de ancho 100 metros y de alto 50 metros son parcelas exactas si están usando ArcGIS Pro, es exactamente el mismo proceso. Por ejemplo, aquí en ArcGIS Pro pueden ver que uso las mismas herramientas. Valido el modelo. Run. Voy al mapa. Y tengo aquí mis parcelas rectangulares de forma aleatoria. Es exactamente lo mismo que hacemos en ArcMap. Esto en cuanto a parcelas aleatorias. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un muestreo estratificado? Es decir, un muestreo uniforme voy a usar otra herramienta, vamos al inicio y nos vamos donde dice ARC Toolbox, mismo en Data Management Tools, vamos donde dice Sampling, vamos a usar la herramienta Create Fishnet, la arrastro y qué vamos a hacer, vamos a simplemente a reemplazarla por Random Points, entonces sería lo siguiente. Create Fishnet, abro. En Output Feature Class debo darle una dirección donde voy a guardar este archivo. Por ejemplo, pongo puntos aleatorios. Donde dice Template Extend, selecciono en este caso sería Cuenca. Same as Layer Cuenca. Y donde dice Cell Size Width, en, en Cell Size 8, voy a colocar las dimensiones por ejemplo de la malla que voy a, a crear estratificadamente por decir cada 200 metros y en la parte final muy importante donde dice create label points vamos a dejarlo activado a este porque vamos a usar estos puntos Entonces le damos clic en ok entonces aquí puedo eliminar create random points elimino esta herramienta o la desactivo suprimir Ahora todo este modelo que vemos desactivado lo vamos a usar para la capa puntos label. Entonces sería doble clic en add xy coordinates. En input feature sería puntos guión bajo a label. Le damos ok. Vamos a ponerle, cambiar el nombre simplemente serían puntos estratificados ok al final y ejecutamos el modelo desactivo la capa anterior de las parcelas aleatorias y pueden ver que ya tengo aquí mis parcelas estratificadas ahora si quiero seleccionar solamente las parcelas que están de dentro de la cuenca podría hacer lo siguiente puede ser en model builder o directamente con la herramienta select eso como prefieran selection select by location select from, voy a seleccionar en este caso la capa puntos, quiero que se me seleccione esta capa, puntos por decir puntos, en source layer sería cuenca porque quiero dentro de mi área de estudio, cuenca y vamos a seleccionar esta opción que dice are complete within the source layer feature, es decir todos los que estén dentro de la capa cuenca, le damos clic en apply, cierro, podría Clic derecho, data, export data, ok, sí, desactivo y ya tengo mis parcelas estratificadas. Ahora si deseamos realizar parcelas circulares, es sumamente sencillo, eso ya dependería de ustedes si lo hacen en Model Builder o directamente desde ArcToolbox. Por ejemplo, me voy en Data Management Tools, nuevamente en Sampling, dependiendo... En Create Fishnet, si deseo hacer un muestreo estratificado u ordenado. Y si hago en Create Random Point, si deseo hacer un muestreo aleatorio. Por ejemplo, vamos a hacer un muestreo aleatorio. Nuevamente, Create Random Point. Como nombre, vamos a seleccionar P. Voy a poner circulares, de parceras circulares. El área sería el área de la cuenca. En el número de puntos, voy a seleccionar unos... 30 para 30 parcelas la distancia mínima de unos 100 100 metros y le damos clic en ok ya tengo los 30 puntos desactivo estas capas acá simplemente iría en geoprocessing en buffer que también lo pueden encontrar en el art input feature serían las parcelas y acá la distancia por decir parcelas circulares con un radio de 25 metros le damos clic en OK. Y pueden ver que ya tengo mis parcelas de 25 metros de radio. Ahora si quiero estratificadas. Genero Create Fishnet. Parcelas circulares. Guardar. Las dimensiones sería como la cuenca. Quiero cada 200 metros. Le damos clic en ok tengo mi malla de 200 por 200 desactivo las líneas me voy en GeoProcessing en buffer input feature sería parcela circular el label de 35 metros de radio le damos clic en ok desactivo los puntos ahora para que me queden solamente las que están en el interior vamos en Selection select by location Seleccionamos acá, sería parcelas circulares, label buffer. En sort Layer, cuenca, la capa cuenca. Y en Spatial Selection Method, seleccionamos todas las parcelas que estén completamente dentro de la capa cuenca. Aplicar. Close. Clic derecho. Data. Export data. Ok. Yes. Y aquí tenemos nuestras parcelas circulares estratificadas. Estas para inventarios forestales personalmente las prefiero. Entonces para resumir tenemos acá parcelas circulares estratificadas, parcelas circulares aleatorias, parcelas rectangulares estratificadas y parcelas rectangulares aleatorias. Muy bien, espero que esto sea de su agrado y de su utilidad. Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal y darle una manito a este video. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.